Este primer acto, por un lado, lo que queremos hacer es un poco como presentación pública, porque sí que es cierto que llevamos ya mes y medio funcionando la nueva dirección y todavía no habíamos hecho ningún acto público. Hay que entender que la situación que estamos viviendo ahora, pues bueno, no es la mejor situación y la más responsable para hacer actos abiertos a la, a la ciudadanía. Y, por otro lado, y lo más importante, es para presentar, el, el plan de futuro para Cantabria post-Covid, que lo hemos presentado esta mañana a la prensa y mañana se lo haremos llegar al gobierno de Cantabria y que era el acto principal que, que trataremos hoy. En definitiva, eh, lo que buscamos por un lado con estas, con estas series de propuestas es la de ser útiles a la ciudadanía cuando llegamos aquí Llegamos diciendo que nosotros lo que íbamos a hacer, nuestra política, no se iba a centrar en conseguir más votos para 2023, nuestra política lo que se iba a centrar era para durante toda esta legislatura hacer que la vida de los cántabros fuera un poquito mejor. Sabemos que eso es bastante más complicado ahora que no tenemos representación en el Parlamento, pero siempre lo comentamos que teniendo en cuenta que ahora mismo el gobierno tiene mayoría absoluta, el tener o no tener representación en el Parlamento pues es bastante, bastante irrelevante. Además, consideramos que el momento de presentar un plan, tan ambicioso como el que vamos a presentar hoy es un momento como este porque es un momento en el cual hay que hacer muchos cambios y los cambios pueden ser para bien pero también pueden ser para mal ¿no? por ejemplo el gobierno de Cantabria ha presentado en estas últimas semanas pues varios anteproyectos de ley que desde luego van pues bueno bastante bastante en desacuerdo con las políticas que nosotros buscamos traer es por eso por lo que vamos a intentar hacer pues un poco de, de presión para a ver si conseguimos pues, que enderecen el rumbo y que vayan por un camino que bajo nuestro punto de vista es bastante más útil para los, para los ciudadanos de a pie. Podemos, como comentaba, eh, salir de aquí de dos formas distintas. Podemos salir más fuertes, unidos, sin que nadie se quede atrás, o podemos salir, pues como se salió de mala manera de la crisis económica del, del 2008. En definitiva, el plan económico y financiero que vamos a presentar, lo que busca es, como buscan todos los planes, es generar riqueza y generar empleo, con la salvedad de que nosotros lo que nos vamos a centrar es en generar empleo de calidad. ¿Y por qué digo esto? Porque el modelo productivo que hemos tenido en Cantabria en los últimos años se ha centrado única y exclusivamente en el turismo y se ha centrado también en la construcción. Básicamente se ha apostado todo por el sector servicios. En definitiva es un trabajo que era fácil de conseguir, se podían conseguir muchos puestos de trabajo. Un trabajo que para la persona que era el dueño de los medios de producción, pues, era claramente muy, muy beneficioso, pero en definitiva para los trabajadores pues era un trabajo bastante, bastante temporal y, por qué no decirlo, muy, muy precario. Por eso, de las 350 propuestas que traemos aquí, si os fijáis, no hablamos del sector servicios, sino que nos hemos centrado sobre todo en el sector primario y en el sector secundario, el sector industrial. Este plan que si lo queréis ver ya está público lo podéis encontrar en la página web, se puede leer bastante bien desde los teléfonos móviles por si queréis preguntar dudas al final en cantabria.podemos.info allí hay una pestaña y que podéis descargar el, el pdf, es un poco pesa 15 megas, igual en algún móvil tarda más en encargar pero bueno y así podemos resolver todas las dudas que, que queráis. No tiene soluciones, soluciones mágicas. Al final, el dinero es el que es y hay que saber dónde invertirlo. Pero mira, en toda la campaña electoral anterior, pues nos pasábamos poniendo un ejemplo. Mientras otros partidos, su principal inversión consistía en hablar de un ave directo eh, Santander-Madrid, unos 2.500 millones de euros de inversión. Nosotros hablábamos del plan de reindustrialización sostenible para Cantabria que estaba valorado en unos 250 millones de euros. Esto para que os hagáis a la idea, ha traducido en kilómetros de ave, estamos hablando de 17 kilómetros de ave, mientras unos buscaban que el futuro de Cantabria iba a ser, pues, un ave. No sabemos si para que vengan aún más turistas o para ir más rápido a los platos de televisión, pues nosotros lo que estábamos intentando era traer de nuevo industria a esta comunidad autónoma. Una comunidad autónoma que no debemos olvidar que muchas de las industrias que están cerrando y que se están pasando mal no es por la crisis del coronavirus. No debemos olvidar el otoño que hemos pasado y el invierno que hemos pasado con todas esas noticias de cierres de grandes, de grandes empresas. Además, todas estas propuestas, lo que buscamos no es sacar un rédito político de ellas. De hecho, se las vamos a entregar al gobierno y nuestro objetivo es que el gobierno, las, las haga suyas, son independientes entre ellas, es decir, somos perfectamente conscientes que no van a aplicar las 350. De hecho, entendemos que es difícil aplicar las 250 porque, como decía al principio, el dinero es limitado y hay algunas de ellas que requieren inversiones más altas más altas que otras. Sin embargo, con que apliquen una decena, 20, 50 de estas propuestas entendemos que va a ser muy positivo para la ciudadanía de Cantabria porque hay propuestas de estas que sí que son unas propuestas interesantes que van a generar cientos de puestos de trabajo. Hemos presentado ya algunas de ellas, como puede ser por ejemplo, la empresa pública de gestión de montes, que estaba valorado en unos 400 puestos de trabajo directos y unos puestos de trabajo, como comentaba antes, en unos sectores que generan gran valor añadido. Es decir, no estamos generando 400 puestos de trabajo precarios en hostelería, estamos trabajando, estamos creando 400 puestos de trabajo que van a durar todo el año y con unos sueldos, desde luego, bastante más dignos que los que pueda haber en otros, en otros sectores. También adelantamos, por ejemplo, la propuesta de generar un PESIR en esniace para atraer la llegada de, de inversores. Entendemos que en una situación como la que estamos viviendo no podemos dejar que se cierre ninguna empresa de las que estamos ahora. Estos 440 puestos de trabajo que hay ahora mismo en Esmiace... Para una ciudad, para una comarca, como es la comarca de Mesaya, que vive una situación tan difícil, tenemos que hacer todo lo posible para que esos puestos de trabajo se, se mantengan. Además, eh, de, de estas propuestas es una oportunidad pues, muy buena, es una oportunidad histórica que nos vamos a encontrar difícilmente otra como esta para solucionar problemas que están en nuestro día a día y es que ahora mismo estamos viviendo pues un momento en el cual la despoblación gradual de las últimas décadas del mundo rural está creando verdaderos problemas a la vez que en las ciudades se están creando de nuevo auténticas burbujas inmobiliarias, no ya tanto en la compra como se están creando en los, en los alquileres cuando presentamos, que presentamos eh, 100 medidas exclusivas para, para el mundo rural, lo que le hacemos es para aprovechar a solucionar ambos problemas, no solamente para generar empleo, como decía, en el sector primario y hacer que la gente no se tenga que ir de los pueblos por falta de, de empleo, que además por la falta de servicios que allí hay, sino también aprovechar, como puede ser ahora la gran oportunidad que hay con el teletrabajo, de recuperar de nuevo la vida en todo el interior de nuestra de nuestra comunidad autónoma. Frente a eso, ¿qué es lo que está presentando el gobierno? Pues está presentando propuestas, como es una que ya hemos denunciado, que lo consideramos que es un auténtico, un auténtico crimen, que se está haciendo, como es la modificación de la ley del suelo, es decir, la salida de esta crisis, ahora mismo la única propuesta que ha presentado en serio y aún medio, largo plazo, del Gobierno de Cantabria, esa modificación de la ley del suelo, haciendo que se pueda construir en lugares donde ahora estaba, eran suelos protegidos, que no se podía hacer, porque eran sobre todo suelos agrarios. Es decir, con esta modificación que han presentado ya el anteproyecto, pero que, como comentaba antes, teniendo mayoría absoluta, por desgracia, entendemos que van a conseguir aprobar la ley del suelo, se va a poder construir en todo el interior de Cantabria. Es decir, la salida del gobierno de Cantabria es convertir los pequeños pueblos de interior en pueblos de segunda residencias de veraneantes y hacer que el modelo que tenemos en Noja, en Laredo, en comillas, en Suances, pues se traslade al interior de de, de nuestra comunidad autónoma y es por eso por lo que hemos hecho tanto hincapié, es decir, ahora sí que es cierto que eso puede ser una salida que traiga dinero para nuestra tierra la construcción trae, trae dinero, vamos, eso es sería, sería mentir decir lo contrario, trae dinero hoy mañana no trae absolutamente nada mañana trae miseria, es decir, nuestra salida no puede ser vender Cantabria al mejor postor, lo que tenemos que hacer es apostar por unos sectores que sean a largo plazo. No podemos darlo todo y que nuestra única inversión sea, como comentaba antes, lo que ya hemos estado haciendo y viviendo en Cantabria en las últimas décadas y lo que ha traído es que el PIB de Cantabria cada vez sea más bajo, que en Cantabria cada vez viva menos gente, que los jóvenes tengan que emigrar a otras comunidades autónomas por falta... De, de empleo aquí, es decir, estamos ante una oportunidad que creo que tenemos que hacer todos los ciudadanos que estamos aquí, no solo nosotros como partido político, sino en la calle, tiene que, tiene que notar, los gobernantes tienen que notar la presión de que tenemos que hacer las cosas distintas, que es que si una elección nos ha dado... Esta crisis sanitaria que, que ha golpeado tan fuerte es que desde luego estábamos haciendo las cosas muy mal y ahora tenemos una oportunidad de cambiarlo, tenemos una oportunidad de cambiarlo a mejor, pero también existe la oportunidad de cambiarlo a peor y tenemos que hacer todo lo posible para que el cambio desde luego sea un cambio a, a mejor. Ahora, bueno, vamos a explicar como son muchas las propuestas, sí que vamos a explicar eh, los ejes en los que están divididos, las que se dividen las propuestas que son sociales y las propuestas que son más económicas y fiscales, y si queréis abrimos un turno de, de preguntas y vamos explicando y profundizando en todas ellas. Hola, eh, eh, hola, buenas tardes, bueno, eh, yo para los que no me conocéis, soy Merche, eh, y bueno, voy a explicaros un poco eh, los ejes en los que consiste este, este gran proyecto en el que bueno hemos, hemos estado trabajando desde, desde que hemos desde que hemos entrado en esto, bueno, incluso antes. ¿Vale? El primer eje que, que tenemos es el de empleo, industria y fiscalidad, creemos que tal y como está la situación ahora mismo, eh, es importantísimo fomentar pues, lo que decía Luis, el empleo. Dentro del empleo tenemos diferentes ejes o subejes Tenemos empleo, autónomos y pymes, modelo productivo e industria, infraestructuras y transporte, cooperativismo, comercio, consumo, gestión de residuos, turismo y fiscalidad. Creo que es un eje muy potente. Como os decía Luis, podéis descargaros el documento y verlo. Eh, ahora mismo, por las restricciones que tenemos pues, con el virus, no podemos... Dejaroslo en papel para que, para que lo toquéis, pero vamos, en, en la web está y, y, y podéis, veros, podéis verlo. Eh, el segundo eje sería un futuro para la Cantabria rural, es lo que comentaba Luis antes, hay que, tenemos que aprovechar esta, esta ventana de oportunidad. Eh, dentro de ese eje estaría la estructura económica. Empleo y ganadería, empleo y agricultura, empleo y silvicultura, sector primario, servicios públicos, la mujer rural, un tema tan importante, el ocio y la cultura dentro de la cantabria rural, las comunicaciones, porque pedimos pues eh, desde el mundo rural siempre las comunicaciones es algo muy importante, el poder acceder a un, eh, rápidamente a un servicio médico, a un, en fin... Eh, ordenación del territorio y urbanismo, biodiversidad y espacios naturales protegidos, montes renovables y energía, el agua y los residuos que tanto problema están trayendo ahora, la protección del medio natural y los ecosistemas marinos. Eh, dentro del eje eje3 tendríamos el plan de choque contra la emigración juvenil y a favor del, del retorno del talento joven. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes porque son el futuro. Si dejamos que cada vez más jóvenes se marchen de Cantabria porque no hay oportunidades y más en plena crisis como la que estamos viniendo, como la que vamos a vivir, pues creo que sería catastrófico. Entonces ahí es un paquete potente de medidas. En el punto 4 tenemos la universalización de la cultura como motor económico eh, con dos ejes que serían cultura y patrimonio. Creemos que también es muy importante... Eh, en este caso fomentar ambas cosas en el quinto eje tenemos más transparencia en la gestión pública creo que bueno, solo el nombre ya lo deja suficientemente claro eh, el eje 6 son pensiones para un futuro más digno lo mismo, creo que no hay mucho más que, que comentar son puntos fuertes, puntos potentes que queremos eh, necesarios el punto 7 como no podía ser de otra manera es sanidad, post-COVID nuestra mejor defensa eh, si algo tenemos que agradecer es el servicio, el servicio público de salud que tenemos y no perderlo y reforzarlo. El servicio de salud ne, necesita un refuerzo potente y creemos que, bueno, que las medidas que proponemos lo son. Y el punto 8 es la educación. La educación tras, eh, tras la crisis del COVID. Si hemos, hemos detectado, que, bueno, todos lo sabemos, que los niños, los jóvenes, los estudiantes, pues... Eh, tienen muchas muchas carencias, muchas dificultades, en fin, la educación, si es algo que, que tenemos ahí a la vuelta en septiembre es cómo va a regresar la educación a todos los niveles, qué va a pasar, entonces, bueno, son las demandas también importantes y, y bueno, creo que, que se hacen unas reclamaciones justas y que, bueno, como dice Luis, será muy complicado que, que el gobierno haga suyas todas, pero bueno, con que hiciese subidas la mitad, ¿verdad? ya, ya tendríamos bastante terreno ¿verdad? Entonces, bueno, si queréis mmm, ir preguntando sobre algún eje concreto, sobre alguna propuesta concreta para que podamos eh, ir explicando, pues eh, estamos encantados. Es difícil. Es difícil preguntar algo con esa enumeración, Marcos, ¿no? que no tenemos una, una visión política de la economía. Pero el cooperativismo es una cosa muy, muy antigua. La economía social hoy es, es un signo de, de, de, de socialización y de crear empleo. Y hay muchas iniciativas particulares que van creando pequeñas empresas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sin promover la idea que es muy. Bueno, en concreto, cooperativismo. ¿Qué se puede promover? Yo pienso que siempre, esa solución siempre será superior a una cosa empresarial, aunque sean cooperativas de pequeño y mediano tamaño. Eso me parece interesante. Sí, eh, como decías, dentro del cooperativismo, el principal problema que tenemos en Cantabria es la ley de cooperativas de Cantabria. Es decir, es una ley muy estricta en la cual abogamos Uf. por una modificación que suprima la aportación mínima para las constituciones, ¿no? creando... Pues una plataforma informática que agilice todos estos proyectos. Además, eh, el crear una oficina de asesoramiento para ayudar y fomentar las cooperativas y que haya una formación especializada para las entidades de las, de las cooperativas. Queremos establecer eh, cláusulas sociales en los procesos de licitación pública que ayuden al desarrollo de la acción cooperativa y económica, social en, en Cantabria y además, pues bueno, desarrollar de alguna forma incentivos económicos y cesión temporal del suelo específicamente dirigido a cooperativas. Uno de los principales problemas que tenemos, sobre todo si nos estamos refiriendo a las cooperativas agrarias, es el problema que hay en Cantabria de gestión del suelo. Este problema viene derivado sobre todo por las modificaciones continuas, como comentaba antes, de la ley del suelo que hace el gobierno de Cantabria. Es decir, si tú tienes grandes extensiones de terreno, que es terreno agrícola, lo lógico sería ceder este terreno para que se desarrolle su uso agrícola. Ese uso agrícola te va a dar unos beneficios, pues bastante, bastante limitados. El alquiler de uso agrícola es bastante barato. Si tú estás continuamente escuchando que las promesas del gobierno es modificar la ley del suelo para que ese suelo agrícola que tú quieras, se, que tú tienes, se puede construir y además se puede construir con unos, con unas densidades bastante altas, pues obviamente tú lo que quieres es construir en ese suelo porque vas a obtener muchísimo más rendimientos, que estamos hablando de varios órdenes de magnitud distintos. Es por eso por lo que hemos criticado tantísimo la modificación de la ley del suelo, porque no solamente es que sea un problema ya hasta, hasta medioambiental, es que es un problema también de, de empleo. Cuando hablas con... ...con personas que quieren crear cooperativas... ...me estoy centrando sobre todo en la agricultura... ...por seguir con el, con el ejemplo este... ...el principal problema que tienen es, es ese... ...es que, bueno, tenemos una idea... ...queremos empezar, hemos conseguido incluso... ...la financiación, pero es que desarrollar esto en Cantabria... ...es, es imposible, ¿no? Y siempre hemos tenido esa visión probablemente en nuestra tierra... ...de que eh, cuando tú tienes un, un espacio pues lo que piensas es esto vale mucho dinero porque ahí en algún momento voy a poder construir nadie piensa esto vale mucho dinero porque esto lo puedo desarrollar y de aquí puedo sacar un montón de, de rendimiento económico eh, nos hemos centrado también bastante en, en Cantabria sobre todo y siguiendo ya con esto en agricultura ecológica, porque entendemos que Cantabria tiene una oportunidad muy buena en un sector que en nuestro país por lo general está muy poco desarrollado. España, a pesar de ser, la, entre comillas, la huerta de Europa y ser uno de los países de toda Europa que más, produce, que más alimentos produce para... Resto de la, de la Unión, sí que es cierto que aquí, en este espacio, vamos muy por detrás de otros países con unas cualidades mucho peores que las nuestras para desarrollar la, la agricultura. Y es que no es un tema maravilloso, es decir, estamos hablando de centenares de empleos y, sobre todo, en zonas en las cuales el empleo brilla por su ausencia podemos solucionar varios problemas que tenemos y que están entrelazados sobre todo, pero que lo que los une es la falta de oportunidades que hay en Cantabria. Sí, sí. Ah, bueno, yo tengo una especie de preocupación que seguro que, que compartís por... ...con una característica que en realidad es de todas las comunidades autónomas españolas... ...pero que bueno, que Cantabria está ocupa uno de los peores puestos, ¿no? Me refiero al tema de la natalidad. Si tenemos en cuenta que los jóvenes se nos van porque no tienen oportunidades... ...y encima nacen muy pocos niños y niñas... ...pues realmente Cantabria tiene un problema muy grave... ...porque la principal riqueza de un territorio son las personas... ...y eso es, es evidente, ¿no? entonces, eh, aunque no he visto ningún epígrafe específico supongo que de manera transversal eh, hay algunas propuestas para incrementar la natalidad eh... no? No, te digo eh, no hemos puesto un epígrafe específico de estos temas, también hay muchos otros que lo hemos dejado, sobre todo porque eh, lo que se buscaba era hacer un plan que fuera un plan financiero sí que entendíamos que los principales problemas ahora que hay en este país de la falta de natalidad es sobre todo eh, la, la precariedad del empleo. Es decir, muy difícilmente unas personas en edad de, de formar una familia lo van a hacer si sus empleos son empleos temporales y empleos muy, pues bueno, eh, mal pagados. Además de eso, se está sumando el problema, como comentábamos antes, de los altos precios que tienen el simple hecho de establecerse y formar un hogar. Cuando hablamos del derecho a la vivienda, viene interrelacionado también con el, los problemas que hay de, de natalidad. Desde luego que es un problema muy importante. Hemos preparado un punto específico, única y exclusivamente, hablando del problema que existe en Cantabria con la inmigración juvenil en realidad las cifras son muchísimo más altas de los que nos enseña el, el gobierno a través de sus estadísticas. Tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los jóvenes que han emigrado para buscar trabajo en otras comunidades autónomas o en otros países siguen censados aquí por lo tanto en las estadísticas oficiales cuentan como que están eh, Viviendo aquí, que todavía, bueno, y además encima no están apuntados al paro, por eso sí que creemos que las cifras están bastante maquilladas, que la realidad de Cantabria es mucho peor aún de lo que de lo que presenta el gobierno. Sí, bueno, yo en primer lugar quería daros las gracias por habernos convocado esta tarde aquí. Yo no voy a entrar en detalle, yo lo que creo que es muy importante, le pues, comprometo a verme. Este documento y una vez de eso. Pero yo creo que es más importante que una vez que nos leamos el documento, en los círculos, en los círculos veamos cómo, eh, a raíz eh, y con, como base de este documento, cómo podemos mejorar la vida de la gente. Porque creo que no es lo mismo vivir en Selaya que vivir en Ajo. No creo que tengan los mismos problemas los eh, ciudadanos cántaros de Ajo que los que tienen en cualquier otro pueblo de Entonces yo creo que iremos adaptando a los círculos en la medida de nuestros conocimientos eh, los diferentes ejes que hay problemas yo creo que es una exposición de los problemas que tiene hoy esta región, ¿no? en la despoblación en la inmigración, en en fin, el tema del cooperativismo el cooperativismo no solo se trata simplemente de juntarnos unos cuantos ganaderos para montar esto está el problema de los proyectos de la leche la distribución eh, las la multinacionales que hay muchos problemas Entonces, yo simplemente era eso no, no voy a entrar en detalle ninguno, y espero que ahora en los diferentes círculos podamos ir debatiendo tranquilamente cómo adaptar estas medidas a nuestro sitio en concreto, ¿no? Eso es lo que nos va a ligar mucho más con la ciudadanos. Gracias. Sí, evidentemente, eh, bueno, eh, como yo sabéis que lo he defendido y ahora mucho más, eh, Podemos tiene que hacerse fuerte y hay que crear organización organización a nivel municipal o sea, lo que es crear organización vamos, si ahí no somos fuertes, por mucho que estemos en el gobierno no tenemos nada que hacer o sea, necesitamos base, necesitamos ser fuertes desde abajo para poder seguir tirando para arriba, obviamente lo que, lo que comentaba es, es esencial o sea, ahora bueno, pues hemos pasado por por todo, estamos pasando de hecho por toda esta crisis que nos impide reunirnos eh, como siempre lo hemos hecho, los círculos, pues con las restricciones, con las reuniones telemáticas, que no es lo mismo que, que hablar cara a cara las cosas, pero sí que, sí que es súper importante el que los círculos vuelvan a coger fuerza. De hecho, bueno, con los nuevos documentos se les da muchísima más eh, fuerza a los círculos, mucha más potencia. Una parte de la dirección autonómica del propio Consejo Autonómico saldrá de los círculos, con lo cual. Eh, va a tener pues eso, un 33% de personas que van a estar dentro de la dirección, que los van a elegir los círculos en exclusiva. Entonces creo que eso hay que fortalecerlo. Obviamente un documento como este, trabajarlo desde los círculos sería perfecto, ¿por qué? Pues por lo que decía, porque no es la misma problemática la que puede tener Celaya o la que puede tener Potes, que la que puede tener Santander o la que puede tener Castro por poner ejemplos. Entonces dentro de todo este plan tan ambicioso Sí que se puede adaptar y ver qué necesidades concretas podemos trasladar a los propios ayuntamientos, si se puede hacer alguna bueno, pues no sé, alguna moción, eso a nivel municipal Luis lo controla mejor, pero bueno, siempre dentro de que de lo que nosotros vamos a presentar es un programa de máximos al gobierno de Cantabria pues para, pues eso... Siempre mirando porque, porque pueda, podamos meter lo máximo posible, como decía Luis que el gobierno haga suyas las máximas eh, propuestas. Pero sí, desde luego, debatirlo en los círculos y trabajarlo desde los círculos es importante. Tenemos que ser conscientes de que la unidad común de círculo propiamente dicho tiene que fortalecerse muchísimo para que la organización pueda seguir tirando para adelante. Porque si no, como digo, sin círculos y sin organización de base, por, ya podemos estar en el gobierno, ya podemos tener un montón de escaños que pues, que a nivel municipal territorial pues no no vamos a poder avanzar así que eso sí que es fundamental muchas gracias no y sobre todo que todas las propuestas que presentábamos aquí son propuestas de índole autonómica es decir son propuestas que sería el gobierno de Cantabria quien tiene las competencias desde luego que hay muchas que se puede adaptar a nivel municipal, las competencias a nivel municipal sí que en temas eh, como este, que al fin y al cabo es un ambicioso un cambio de modelo productivo, pues son mucho más limitadas, pero desde luego que a nivel municipal sí que tiene un montón de competencias de índole social que se podrían preparar planes adaptados a, a cada municipio. Además, hay muchas de estas propuestas que sí que es cierto que son de competencias compartidas, es decir, sí que se pueden adaptar a los municipios y presentar, como vamos vamos a presentar al gobierno de Cantabria, pues presentarlo a los respectivos equipos de gobierno de gobiernos municipales. Desde luego a mí no me parece una mala idea el ir por todos los círculos, ir por los municipios y ver cómo se pueden adaptar y generar planes como estos específicos para cada uno de los, para cada uno de los pueblos, porque además teniendo en cuenta que sí que es cierto que eh, por ejemplo, Selaya pues no pueda tener absolutamente nada que ver con los problemas que hay en Casturdiales, pero igual sí que se parece más con los problemas que puede haber en Ramales de la Victoria. Entonces sí que una vez empecemos a generar esa red de personas que se involucren y que generen documentos como este, planes como este, propuestas como esta, pues será mucho más sencillo. Tenemos que tener en cuenta que al final para Hacer el documento este ha participado un montón de, de gente, cada uno aportando su granito de arena, cada uno aportando en lo que tiene más, más experiencia, hemos, como siempre, contado con la ayuda de un montón de colectivos que desinteresadamente pues, han prestado su apoyo, han prestado su, sobre todo la experiencia que tienen, pero en los municipios también hay un montón de asociaciones vecinales que conocen a la perfección los problemas que hay en cada uno de los territorios. Y desde luego, que sería una idea muy buena, adaptar esto al nivel más básico que es la política municipal. <risa> poleniza, poleniza. Poleniza, poleniza, porque yo creo que es un grave error eh, considerar eh, el objetivo del incremento de la natalidad. Por un lado, creo que la reducción de la natalidad es algo inexorable en el primer mundo y por otro lado creo que es una respuesta muy responsable y muy coherente de los individuos, de los hombres y de las mujeres ante determinadas situaciones eh, socioeconómicas. Es decir, que haya disminuido la natalidad es un acto de responsabilidad ecológica, económica, social, familiar, de todo tipo. Los objetivos tienen que ser otros, los objetivos tienen que ser mejorar las condiciones de vida de las personas para que las personas puedan desarrollar su proyecto vital de la mejor manera posible. Y aquellos hombres y mujeres que deseen tener más hijos puedan tener todos aquellos que desean, porque les pueden alimentar, les pueden cuidar y les pueden eh, ayudar en su periplo vital. Pero políticas estatales de manipulación, de influencia sobre el hecho concreto de la natalidad, yo creo que es eh, antiguo, creo que es eh, errado y que en la natalidad, el que suba y el que baja, será el resultado de movimientos sociológicos, de movimientos ideológicos y de situaciones materiales concretas sobre las que podemos Me llamo Juan Manuel, es lo primero de Se He preguntado eh, dos cuestiones. Ya. Una de ellas es que, que con ese proyecto, el proyecto que habéis presentado, y yo creo que escuchando, creo, eh, que no se parece, o no se diferencia no no mucho de cualquier programa que escuchemos aquí tan tarde de cualquier partido político, pues, sobre algunos muy entrevistas de Bien, yo creo que la intención que tenéis, como es lógico es de buscar sobre todo que la gente tenga la mejor calidad de vida, lo cual yo creo que eso todo en cualquier sistema y en cualquier partido político. La cuestión que yo me pregunto es que dentro de esas propuestas que tenéis, ¿cuáles son aquellas que serían género o más específicas del partido de Podemos como cosa nueva o cosa renovable en la perspectiva de Cantabria y sobre todo en relación con el resto? De las comunidades que nos, que nos rodean, y sobre todo, cuál es el cómo y la forma que vais a de aplicar eso cuando estamos viendo los grandes problemas que tenemos, y que, como hemos visto en Europa, hay un problema hay una tendencia que que mantener la idea neoliberal de la explotación y el de desarrollo de esta sociedad, o bien a través de una mayor intervención cómo se pretende o lo que se pretende a de, es un poquito la alternativa que quisiera que valorarles con respecto a esta proyecto de... hombre tienes razón una cosa desde luego que cuando los partidos políticos sobre todo los más eh, tradicionales se presentan las elecciones presentan propuestas eh, algunas se parecen pues de una forma genérica a propuestas que estamos presentando aquí nosotros también ellos dicen pues que quieren mejorar de alguna forma la, la vida de toda la ciudadanía de Cantabria. Yo no creo que esto se parezca a a, bueno, a las propuestas de los partidos que, cántabros que podrían estar más cerca ideológicamente a, a Podemos. Sí que es cierto que pueden coincidir en partes o propuestas de índole, de índole social y, y eso eso es cierto, pero creo que difieren bastante en todas las propuestas de, de índole económica y sobre todo en el, en el desarrollo de estas. Cuando hemos presentado en el pasado propuestas parecidas a unas, porque sí que coinciden, porque el problema no se ha solucionado, por lo tanto la propuesta es la misma, eh, en las modificaciones eh, cuando hay que aprobar los presupuestos generales de Cantabria, y eh, ahí es la, al final, a la hora de la verdad, cuando tanto el PRC como el PSOE, que podrían ser los partidos que coincidieran en esto, han votado que no. Creo que es muy importante, es decir, eh, es muy importante la amplia línea que separa lo que uno se dice a lo que al final hace. Y ahí tenemos un, un problema muy grande en esta comunidad autónoma con un presidente del gobierno que tenemos que se dedica a decir continuamente en los grandes medios de comunicación unas cosas y aplicar exactamente las fórmulas contrarias. Si tú escuchas a nuestro presidente autonómico, alguien que no lo conozca puede decir, bueno, cómo no estáis a favor de esta persona si perfectamente podría ser un representante de, de vuestro partido dice casi lo mismo, porque es que a la hora de la verdad aplica propuestas completamente, completamente contrarias a lo que estamos aquí desarrollando eh, la diferencia de un programa político al plan industrial que estamos, al plan económico que, que estamos presentando al final es en la concreción de la mayoría de las medidas es decir, en un en un eh, programa político no aplicas unas soluciones concretas para un problema concreto como, como este. Cuando hablaba, por ejemplo, antes de la propuesta 26 de aplicar un PESIR en los terrenos no hábiles de esniace para facilitar la llegada de inversores, estamos hablando de que si el gobierno de Cantabria hubiera hecho esto cuando lo presentamos el mes pasado y hubiera empezado a desarrollar el PESIR ahora mismo, los inversores de Sniace ya tendrían más claro si invertir ahí su dinero o no y los trabajadores que ahora mismo están en ERE de esa empresa pues verían cuál iba a ser su futuro de una forma mucho más clara. Eh, sí que es cierto que hay algunas, algunas otras que, que ya se han presentado en, en programas electorales. Eh, como decía, los problemas siguen siendo exactamente los mismos. Pero yo creo que ni siquiera los partidos políticos dicen en campaña electoral propuestas como las que estamos lanzando. Y es lo que te comentaba al principio. Cuando nos hemos presentado a las anteriores elecciones, todos los partidos políticos estaban hablando de que el principal problema de Cantabria eran las comunicaciones. Algunos hablaban de que la importancia y la principal... Eh, inversión que había que hacer era el AVE conexión con Madrid, otros sin embargo y haciendo una gran diferencia ideológica decían que, lo que el principal problema de Cantabria era el AVE a Bilbao. Cuando nosotros nos presentamos a las elecciones decíamos no el principal problema de Cantabria, desde luego que en Cantabria hay un problema de comunicaciones, pero entendemos que es mucho más importante el problema que hay de empleo y por eso nos centramos hablando del plan de reindustrialización eh, sostenible que, Recuerdo, se aprobó en el Congreso de los Diputados y después el Partido Popular no lo dotó presupuestariamente de, de una partida que solamente era una inversión de 250 millones de euros. Entonces sí que creo que es bastante distinto a lo que pueden hacer otros partidos políticos, que al final por mucho que hablando parezca, parezca que estas propuestas ya, las ha, ya se han oído a la hora de la verdad, desde luego que que muchas son novedosas, otras ya se han oído, pero desde luego todas coinciden en que nunca se han aplicado. Ya, por ejemplo, ahora nuestro se habla mucho de facilitar la inversión. Todos sabemos que facilitar la inversión va fundamentalmente en precariedad empleo. ¿Es esa la línea que se va a llevar? ¿O cuál es la facilidad de la inversión a través de Podemos? Vale, eh, una parte que no hemos hablado sobre todo es la optimización de las inversiones, ¿eh? es decir, eh, como decía al principio, el dinero público es, es limitado, ¿no? el dinero que tenemos disponible en esta comunidad autónoma es limitado y además no tenemos grandes presupuestos, al final aquí sí que hay un problema de fiscalidad que se da en otras comunidades autónomas también de competencia entre comunidades y comunidades que hacen pues podría decirse dumping fiscal respecto a otras que hacen que tengamos unos recursos bastante limitados. Por eso comentaba al principio que la aplicación de las 350 medidas es imposible de realizar en un año porque no hay dinero suficiente para ellas. así que hablamos de la optimización de esos recursos y de modificaciones fiscales. Por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma tenemos eh, algunos impuestos, como puede ser, de hecho, es que muchos partidos lo dicen, lo dicen orgullosos, no dicen orgullosos, hemos acabado en Cantabria con el impuesto de sucesiones. Y yo, bueno, pues está bien, es decir, enhorabuena por ti, pero ¿de dónde vas a quitar ese dinero? Nosotros lo que estamos planteando ahora es exactamente lo contrario, es decir, sí que tenemos margen de fiscalidad para hacer una fiscalidad más justa, no subiendo desde luego todos los impuestos, pero sí que los impuestos que nuestra comunidad autónoma tenemos casi en los mínimos legales, pues sí que se pueden modificar y sobre todo eh, lo que estaba explicando al principio saber dónde tenemos que realizar las, las inversiones de una manera más óptima por ejemplo, el principal problema ahora que tiene toda la cuenca de toda la zona de, del NASA, la zona occidental de, de Cantabria es que no hay un puerto deportivo en San Vicente de la Barquera y que hay que invertir dinero público en generar un puerto deportivo en San Vicente de la Barquera pues nosotros opinamos que no, que desde luego que hay problemas importantes y que ese dinero se podría destinar a otras inversiones que vayan a generar empleo. Sobre todo que vayan a generar empleo de calidad y aquí volvemos a lo que estábamos hablando, hablando al principio. Todas las inversiones que vemos que está haciendo el gobierno de Cantabria están enfocadas a generar empleo en el sector servicios. Que eso va muy relacionado con lo que estabas comentando de que es un empleo mucho más precario. Si vemos eh, los datos del INE, las medias de sueldos que hay en el sector servicios, comparado con las medias de sueldos que hay en el sector industrial, pues no tienen absolutamente nada que ver, es decir, es muchísimo más alto el trabajo del sector industrial. Es por eso por lo que nos estamos centrando ahí, porque al final todo va interconectado, es decir, si incluso con lo que estaba comentando antes Ángeles de la, de la natalidad, si tú consigues dar a la gente un empleo, de calidad, un empleo con un sueldo digno y sobre todo un empleo que sea fijo, que no se dependa de una alta temporalidad como lo tiene el sector servicios, pues más probablemente esa gente va a consumir, va a mover mucho más el mercado local cántabro, pero también se va a sentar en Cantabria, va a formar una familia, en definitiva, que va todo, va todo relacionado. Eh, no sé qué si me estabas comentando no, decía que hay una propuesta concreta eh, ah. sobre fiscalidad dentro del propio programa vale, que bueno la ley sería implementar un plan de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal desarrollar una reforma fiscal con los siguientes objetivos que asegure la suficiencia que asegure la suficiencia eh, ahí en desarrollar una reforma fiscal con los siguientes objetivos, que asegure la suficiencia y sostenibilidad financiera de los servicios públicos y el cambio de modelo productivo, que redistribuya de manera progresiva la carga tributaria, reformando el tramo autonómico del tipo impositivo del la IRPF para reducir las cargas relativas a las rentas medias y bajas y eliminando o limitando las deducciones autonómicas que benefician primordialmente a las rentas más altas. Que se acerque la fiscalidad verde a la media europea y que cumpla efectiva, efectivamente el principio de progresividad fiscal consagrado en el artículo 31 de la Constitución. Eso sería, eso sería el punto 8, que son propuestas concretas sobre fiscalidad, por para, para añadir a lo que comentaba Luis. Yo creo que, bueno, yo, yo me, me consideraba haciendo... Que si hay una incentivación de la actividad como consecuencia del interés privado, o bien se va a potenciar más el sector público, como puede ser, por ejemplo, la tercera edad, como son las residencias, en cambio, que va a controlar el sector, sobre todo, de sanidad, donde haya una mayor potenciación precisamente de esos servicios en calidad de las personas. Yo no sé si eso va por ahí o va solamente a través de la industria, donde se quede de invertir para desarrollar la industria a través de una mayor incentivación en la aplicabilidad del interés, no lo sería que bien, que la verdad es un esto, en el sentido que entendés por en inversión y en qué sentido lleva esa inversión, si es a través de una calidad del empleo, sobre todo público, que ya, o bien vais a mantener el mismo criterio hasta ahora que se está aplicando con relación a la inversión. Esa es la cuestión que yo ya... Cantabria, no, tampoco pero, podemos salirnos mucho... ...del resto de España. Que no, no Te, te, te había entendido mal, por eso... ...por eso estaba respondiendo... ...por eso estaba respondiendo... ...otra cosa. Desde luego que... ...podemos tanto en Cantabria... ...como en el resto... ...de, de, de España... ...sí que apuesta por el, por, el sector, por el sector... ...público. Entendemos que además... ...en un momento como... ...como es este, la inversión pública... ...es la que puede hacer que no caiga el propio sistema económico en el cual estamos viviendo ahora. Sí que es una inversión pública, además, dignificando eh, determinadas, determinadas profesiones. Hay propuestas concretas, de hecho, hemos presentado, eh, si me acuerdo hace dos días, a, tanto al Gobierno de Cantabria como al Ministerio de Trabajo las propuestas eh, concretas para la dignificación del de trabajo en el sector de la sanidad. En este caso, sobre todo, pedíamos el, bueno, el adelantar la jubilación tal y como se aplica a otros trabajadores del estado como puede ser la policía local, la guardia civil, la cual a partir de una edad si cumple los requisitos teniendo en cuenta que es un trabajo en el cual estás expuesto a guardias, estás expuesto a un alto estrés, estás expuesto incluso pues, a material dañino para, para la salud y se cumplen los requisitos y nunca se ha puesto en práctica en, en esta comunidad autónoma ni en, bueno, ni en ninguna otra. Eh, además eh, está claro que hay que invertir más, cuando por ejemplo hablamos de las, de, del punto de educación, cuando hablamos de bajar los ratios como estamos haciendo, desde luego todo eso va en paralelo a la contratación de más trabajadores para poder desarrollar con igualdad de condiciones esos, esos trabajos. Eh, no podemos abandonar el sector público, que al final es la base del, del estado del bienestar. Sí que nos hemos centrado ahora en esta explicación, probablemente además en la incentivación del trabajo en el sector privado, pero dando por supuesto que la base de, del sistema que queremos es el sector público. Y sobre todo, no sé si le he entendido bien, eh, podemos... Eh, totalmente, estamos totalmente en contra de la precarización de cualquier trabajo, por, o eso, sea, por, eso, eh, por eso es que no sabía, digo, por dejarlo claro, por si había alguna duda. Eso, Entonces por eso que, de la potenciación de la dimensión de trabajo. Y, efectivamente, o sea, estamos totalmente en contra de cualquier trabajo de, de tipo precario, en cualquier tipo de servicio, ya sea servicios, ya sea industrial, ya sea Yo cualquier tipo. Creo que por eso creo, pero bueno por, por, por, dejarlo, por dejarlo más claro eh, Julio y luego A ver, lo mío son dos, dos pues, una preguntas de una observación eh, lo primero es que tal como comentaba el compañero eh, lo mismo que es, es buen momento para potenciar los círculos también es importante eh, potenciar redes con el resto de las jerarquías al interior del, del partido ¿eh? porque eh, es, es por poner el ejemplo este del estatuto del personal docente e investigador por ejemplo, ¿no? es una propuesta que parte de un gobierno que viene a alguien que se supone que es de Podemos y no hay forma de debatirlo a la interna por ejemplo, es una cosa que a mí me parece que aún. entonces sería interesante bien, hay que potenciar los círculos pero luego los círculos ven el micro pero si queremos poner en valor las la contribuciones de las personas que podrían ver el macro, necesitamos que haya también capacidad de ver hacia o sea, lo que, el mismo problema que tiene eso antes podría tener otra comunidad asturiana. Entonces, eh, por, por a, ayudarnos, ¿no? Entonces, yo no lo sé, no soy hombre de, de, de partido de toda la vida, pero me imagino que tiene que haber mecanismos. Eh, tiene que haber mecanismos para, para, para conseguirlo y creo que eso es potencial. Y lo segundo es una observación o una pregunta eh, porque el, el tiempo en el que estamos es un tiempo en el que hay mayoría absoluta de PRC vuestras, bueno, vuestras, nuestras propuestas eh, pueden ser interesantes pero las van a arrollar tienen, la, tienen los, los medios de comunicación eh, pasan olímpicamente de todo están en el momento eufórico vamos. o sea, es, no, nadie se va a enterar lo único que puede medianamente poner en valor la propuesta es hacerla Sentido común. Hacer que cada una de las puestas, de los, de los sectores en los que hay propuestas potentes, que las hay, hacer que las personas involucradas ya, tendríamos que hacer difusión a la interna, porque medios tampoco hombre, te ponen un ratito, porque suena que hacen algo en un momento en el que no tienen con qué rellenar, y ya está. La lógica de la bioética es esa. Eh, eh, interés, vamos a tener que hacer que sea el sentido común de las personas involucradas de manera que sea lo que. Ellos esperan que se haga en el camino. Porque si no, eh, vamos, yo, yo, vamos, no sé si es, es, es, una, es una. Mi pregunta es: ¿cómo lo vamos a poner en, en valor? ¿no? ¿Convencerles? No sé. ¿sí? Bueno, eh, respecto a la, primera, a la primera pregunta, o bueno, a la primera sugerencia. Eh, sí, bueno, de, de, de tanto Luis como yo eh, podemos trasladar el propio documento al a Consejo Ciudadano Estatal, que bueno, se encuentran ahí todos los coordinadores autonómicos de todas las comunidades autónomas y que eh, Luis pueden ver, se puede debatir o podemos, podemos trasladarlo. A mí no, me parece buena idea el eh, poner en común el trabajo con, ...con otros territorios... ...siempre es trabajo que llevamos adelantado... ...y siempre pues lo mismo que hagamos a los círculos... ...podemos hablar arriba... ...respecto a la segunda parte... Eh, ...no sé si habéis visto el otro día... ...una entrevista que hicieron al secretario de Organización... Eh, ...estatal, Alberto Rodríguez... ...y decía que... ...que no estamos aquí para ganar votos... ...estamos para mejorar... ...la vida de la gente... ...entonces creo que tenemos que quedarnos con eso... ...o sea, si conseguimos que estas propuestas aunque no las vayamos a rentabilizar políticamente, salgan adelante, por mucho que se las adjudique el PRC, se las adjudique el PSOE, pues en la situación económica, sanitaria y social en la que estamos y en la que vamos a vivir, creo que ahora mismo tenemos que, tenemos que mirar un poco más lejos, porque al final pues, estamos aquí pues, para, para cambiar la sociedad y para mejorar la vida de la gente. A mí también me gustaría que se nos reconociera el trabajo como nuestro porque al final es nuestro y es lo que nos dejamos día a día. Pero bueno, sí que creo que todos los que estamos en el proyecto eh, sabemos que estamos aquí por un, por un objetivo y el objetivo es este: es mejorar la vida de las personas. No, no sacar a este documento una rentabilidad política que sabemos que por muy bien que lo hagamos nunca va a ser nunca va a ser proporcional a la rentabilidad política que, que nos merecemos por el trabajo o por lo que sea. Simplemente creo que es importante que, que obviamente trabajarlo a la interna, fomentar a la interna nuestro trabajo, difundirlo en los círculos, eh, con la, pues, bueno, como hemos hecho siempre, no tenemos los medios a favor ni los tendremos nunca. Entonces, bueno, pues dentro de las posibilidades creo, creo que es importante difundir, pero bueno, sobre todo tener en cuenta eso que miremos un poco a futuro y decir, bueno, si conseguimos mejorar algo, pues será bien, bien común, al final el bien común está por encima. Bueno, y tienes mucha razón en algo de que si queremos que realmente se apliquen, lo que tenemos que conseguir es que, pues todo el mundo lo vea como, como, algo, como algo sensato. Mira, te voy a poner un ejemplo de una propuesta que ya he comentado antes, que, que es de las pocas que hemos adelantado previamente, que era hacer un pesil sobre los terrenos que Sniace no, no usa, o un plan singular. Eh, al final, bueno, no sé si conoces Sniace, Torlavela, es una de las grandes empresas tradicionales de esta comunidad autónoma, Tiene, bueno, eh, lleva décadas allí, ha ido optimizando con el tiempo todos los procesos industriales y les sobraba un montón de terreno en una zona que es realmente interesante y donde se podría generar un polígono industrial pues, bast bastante jugoso, ¿no? en unos terrenos que les, pertenecen, que les pertenecen a ellos y que al final valen dinero y podrían atraer inversores. Eh, presentamos esta propuesta, si no me acuerdo, la semana antes de que hubiera una manifestación eh, a defendiendo el futuro de, de Sniace. Cuando la presentamos tampoco tuvo mucho eco en, en los medios. Lo acabaron recogiendo los medios digitales, lo lanzamos en nuestras redes, que al final acabamos llegando pues, a un número de personas bastante, bastante limitado. Pero sin embargo, sí que recibió la propuesta eh, un sindicato, recibió la propuesta eh, UGT de, de Sniace que valoró la propuesta y les pareció una propuesta muy positiva que todavía no se había puesto sobre la mesa y la difundieron entre los entre los trabajadores y lo utilizaron sus propios medios para difundir la, la propuesta. De esto nosotros no, no, sabíamos, no sabíamos nada, es decir, nosotros pensábamos que de nuevo habíamos tirado otra propuesta al saco roto en el cual pues llegamos hasta hasta donde llegamos. Hasta que llegamos a la propia manifestación y esa propuesta que nosotros habíamos lanzado gracias a que la había acogido un sindicato y gracias a que dentro del gobierno hay personas de ese sindicato, pues ya era sentido común y ya se estaba empezando a estudiar su aplicación. ¿Cuando esa propuesta se desarrolle, va a salir que venía de Podemos? No, desde luego que no, pero es que personalmente a mí eso me da igual, yo lo que quiero es que esa propuesta se desarrolle y así como esa, desde luego que estoy seguro que en muchas otras pasará exactamente lo mismo Yo quería una sugerencia una propuesta adicional que me parece como más más bien que todos estos cambios que implican eh, cuestiones eh, económicas muy potentes. Y además no es una propuesta solamente para Cantabria, sino para Podemos Estatal. Eh, hay una línea que es la profundización de los derechos ciudadanos, en de los derechos civiles. Y ahí hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, la ley de la eutanasia, todo eh, el tema de la ley del está profundizando en derechos eh, de estos que me parece que se llaman de tercera generación. Yo creo que hay un tema que no se está abordando, por supuesto, es totalmente secundario por relación a lo que estamos hablando, pero que se debería de poder abordar desde el poder, que es la libertad de testar. Eh, se ha usurpado la libertad individual de decidir qué hacer con los bienes propios en el momento en que uno se mueve. Hay comunidades que eso ya lo no han resuelto y creo que hay una plataforma y hay un movimiento claro, con todos estos follones pues, eh, se ha quedado ahí parado. pero la libertad de testar y de dejar tus bienes a quien quieras sin la constricción del derecho hereditario, la legítima etcétera, creo que sería una profundización en derechos individuales, en derechos civiles que no pienso que cueste mucho dinero y que solamente necesita que haya promotores de esta idea Sí, no, sí, desde luego, eh, no, no cuesta dinero, es gratis. Propuestas como estas, eh, todas las del mundo podemos, podemos hacer, cuando no cueste. Sí, yo simplemente... Es que estaba aquí el no, final. Antes, disculpa. Entiendo. Perdón. Eh, no sé, por comenzar por el final, en la referencia al PESIR de Tocanavega, ¿sí? tenemos un triste ejemplo en lo que supone en Santander hacer una concentración para industria y acabar trasladando las oficinas del centro de la ciudad y convertir aquello bueno pues hasta en una universidad privada ¿no? esto significa que eso tiene que ser bien gestionado y no como se gestionó aquí. Por otra parte, el suelo industrial en Cantabria está en manos privadas, no está gestionado por la comunidad autónoma. Esto significa que el nivel especulativo es tan grande como en cualquier otro ámbito de la construcción. Al hilo de esto, eh, la referencia inicial que suponía el plan, de, el plan de, de la Ley del Suelo, hay un dato importante que es el tema del agua. ¿eh? Cantabria tiene problemas del agua en determinadas zonas. Si a esto le añadimos la construcción más o menos intensiva en el centro, pues esto se, a ver cómo conseguimos luego plantar eucalipto, porque esa es la otra parte que no se quiere contar de la zona rural porque el eucalipto produce madera, crece muy rápido y produce un dinero hasta que se tala cuando hay una boda, o al menos así era antes. ahí lo ahí lo de eso es el por qué no llega el ave por donde quería Reguilla. Reguilla quería el ave justamente desde Madrid por la zona de Reynosa, solo por un motivo: para poder vender su ANFES y el occidente de Cantabria a las gentes de Valladolid y demás. Como eso ya no es así, entonces, hay que intentarlo por otra, por otra forma, y por eso surge el tema de la ley del suelo. Digo esto como apunte, no es casual. No, no voy a decir eso. Vale, te, te lo he comentado porque has comentado eh, muchas cosas más interesantes sobre el parque tecnológico de Cantabria, que es al que te referías, desde luego yo sí que considero que, que fue un fracaso y fue una operación especulativa es decir, en el momento en el cual allí al final no se establecieron empresas tecnológicas, o muy pocas de ellas y casi todas eran oficinas edificios de oficinas, incluso el gobierno de Cantabria tuvo que trasladar allí las sedes de consejerías para poder rellenar el resto de los, de, de los edificios pues sí que ha sido un fracaso y no debemos olvidar que el parque tecnológico, si no me acuerdo bien, debe tener ya 12 años y ni siquiera se ha terminado de, de construir todavía. Pero es que en el momento en el cual desarrollaron un parque tecnológico sin ningún tipo de servicio público de transporte para llegar hasta allí, o muy precario lo que hay, porque al final solo llega la línea 13 y una versión de la, línea, de la línea 1 y además ni siquiera le ponen ni parking para vehículos privados que le ponen de pago, obligando a los trabajadores a pagar por ir a trabajar, pues ya te empieza a dar un poco por dónde va el gobierno de Cantabria cuando quiere desarrollar puntos de estos. Sí que consideramos, y por eso me he dejado un apartado entero para ello, hablando de que queremos hacer una inversión pública muy amplia, por eso paralelo a esa inversión pública tiene que ser la mejora de la transparencia de todo el dinero público que se vaya a invertir en, en esto. Por eso sí que hacemos bastante hincapié en que la gestión que se tiene que hacer de los fondos públicos tiene que ser mucho más transparente que la que se está desarrollando hasta ahora. Después comentaba la especulación que hay con el suelo industrial, desde luego, y hay un problema muy grande en Cantabria. si vais por cualquier polígono industrial, veréis que hay un montón de parcelas que están libres y sin embargo hay constructores, hay, perdón, constructores no inversores, que no paran de decir, oye, necesitamos suelo público, necesitamos suelo público y es que el problema que ha habido en Cantabria es que se ha dejado especular con el, con el suelo público, yo creo que el suelo público lo debería gestionar el, el suelo industrial lo debería gestionar el propio gobierno de Cantabria y no debería caer en manos de constructores especuladores y por último, estabas comentando tanto el problema del, del agua, que Está claro que hay un problema de agua en Cantabria en el momento en el cual pues, se desarrolló urbanísticamente zonas que no tenían ni captaciones terráneas propias ni captaciones de ríos, puesto que los ríos que tenemos en esta comunidad autónoma pues, son muy cortos y apenas, y apenas caudalosos. Y comentabas también lo del eucalipto y hay una propuesta en el, en el segundo apartado, la 140 y algo, que hablamos de una empresa pública de gestión de montes que lo que haga sea pues, ir transformando poco a poco tanto los pastos que van quedando abandonados, que son cientos de hectáreas cada año en eh, cultivos de maneras nobles, como... Ir transformando, con el paso de los años, los monocultivos de eucaliptos con eh, cultivos de maderas de, de esta tierra. ¿Cómo hacemos esto y por qué hacemos esto? Principalmente en Cantabria, para, en España, para que te hagas a la idea, tiene que importar maderas de robles que se usa, por ejemplo, para hacer, para hacer vino de Francia. Sin embargo, nosotros enviamos a Francia madera de eucalipto porque allí está prohibido. Como no es que sea un árbol de lo más recomendable, pues para ellos lo suyo que lo planten en, en, los, países, en los países del sur. Al final es una madera rentable, lo que puede ser el roble el haya, que tiene bastante más valor que la madera de, de eucalipto. Estamos hablando de una hectárea, un valor cuando lo cortas, de unos 160.000 euros. Es decir, con la cantidad de pastos que se, van, que se van abandonando cada año, sí que es una oferta de empleo interesante. ¿Por qué no se hace? Porque tardas muchos años en recuperar ese dinero, estamos hablando de 30, 40 años, que hasta que obtienes la inversión, nadie planta árboles por desgracia en este país para que el beneficio se lo lleven sus hijos o casi ya sus, sus nietos. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? ¿Vale? Que el dinero de lo que cueste la futura venta de esos árboles pues se vaya prorrateando año a año y se le pague a la persona que quiera invertir en esto de forma que se anime a la gente a hacer un, una inversión que desde luego que es segura pero que no se hace porque se tarda demasiado tiempo en ver los beneficios, además pues bueno de alguna forma se va haciendo que la empresa sea, sea sostenible económicamente. Es decir, que sí que es cierto que adelanta el dinero, pero que no hace falta que hay que pagar ningún dinero extra por el mantenimiento de todos, estos, de todos estos cultivos, bosques. Además, hay que tener en cuenta el valor añadido que tiene una propuesta como esta. Es decir, nadie va a dar paseo por un monocultivo eucalipto. Sin embargo, sí que la gente puede dar un paseo por un alledo, Sí que en los alledos se pueden desarrollar otras actividades como puede ser el, la, la búsqueda de setas, como puede ser incluso eh, la, la caza, no, no es que estemos hablando que queremos potenciar esa actividad, pero sí que se desarrollan más actividades que no se están desarrollando en los monocultivos, pero como siempre, es decir... Esta solución no es mágica y esta solución tiene problemas. ¿Cuál es el problema que tiene? Que se tarda mucho en obtener el dinero. Nosotros presentamos una solución y se la presentamos al Gobierno de Cantabria. Es completamente plausible. Está en sus manos que la acepten o está en sus manos que de nuevo la rechacen y convertir Cantabria en lo que lo que sigue siendo. No, perdón, pero quería seguir insistiendo en el tema de la necesidad de potenciar de y lo digo con un sentido común la única manera que tenemos de poder acercarnos a los ciudadanos no es precisamente a través de los medios de comunicación vamos a sufrir y estamos sufriendo eh, continuos admisiones por eh, con parte de estos medios de comunicación entonces los problemas reales los tienen los ciudadanos nosotros estamos aquí para mejorar la vida de los ciudadanos decía el compañero antes sobre la inversión, así que es inversión pública es una inversión pública que es la asistencia domiciliaria en estos momentos, es decir, la, la, por parte del eh, servicio de salud. ¿no? Pero esa asistencia domiciliaria hoy solo afecta a un pequeño círculo de Santander y los, los alrededores. ¿eh? Por ejemplo, eh, solo llega, o voy a poner un ejemplo, hasta Pedreña, la asistencia de pedreña, pero no llega solo curiosamente. ¿no? Entonces, quiero decir, los círculos de diferentes historias, si nosotros hacemos que los ciudadanos de esos, de esos pueblos peleen, ¿Eh? por tener una asistencia que eh, es magnífica es decir, no, no, no, eso es empleo público eso es empleo público y eso mejora la calidad de vida de la gente no es lo mismo tener que desplazarse a un hospital con un abuelito o lo que sea es eh, que el médico venga todos los días a ver a y eso es un empleo público pues quiero decir que o nosotros eh, desarrollamos una actividad dentro del de, ámbito en el que convivimos y podemos también, lo que poner en contacto problemas que son comunes a muchas regiones o nada. Porque aquí hay un problema fundamental de la economía, ¿no? Recursos limitados, necesidades ilimitadas. Eso es el alma. Entonces, yo creo que depende de las cosas que hago, bueno, Estamos asistiendo, yo eh, no sé si somos, yo creo que sí, somos todos conscientes, a una situación que ni no imaginábamos hace tiempo, en nuestro país. ¿eh? El salario mínimo vital, eso hace dos años parecía una locura. ¿Cómo, ¿Cómo se puede plantear un salario mínimo vital para los ciudadanos? Y tal? Bien, pues ya tenemos salario mínimo vital. Y esto tiene sus consecuencias económicas sobre el resto de la población. Se acabaron los esclavos. ¿eh? Se acabaron los salarios de 400 euros al mes. ¿Por qué? Porque ya tiene un salario mínimo vital. Yo creo que poco a poco se va haciendo esto. Pero ahora, ahora, no ahora, ahora puedes disparar la esclavitud, como acabas de decir. ¿eh? Es una manera de hablar. No, no, no, no. Sí, para mí, cobrar 400 euros al mes es ser un esclavo. Mientras no existan, el un trabajador, como sabes, No, no, no, perdón. siendo. Sí, dirás... No, no, eh, quiero decir, pagar 400 euros al mes por un salario, por un puesto de trabajo, poca, cosa, de 8, horas, de 8 horas, eso es esclavitud. ¿eh? Hombre, no existe derecho a nada de nada, ni que nos puedan matar como los romanos, pero me refiero, ¿qué, qué van ganando 400 euros al mes? ¿Qué se puede afirmar? Ah, bueno, eso es una opinión personal. ¿eh? Eh, simplemente no quiero extenderme, no quiero hablar de esto, sino simplemente a incidir eso. en eso. Es la primera vez que vengo a una reunión de Podemos, a pesar de que yo me la hace ya un año y pico, y no he tenido la posibilidad de debatir. Yo os agradezco a todos, primero conocernos, que sigamos debatiendo, la gente, ¿no? en el del futuro. Ángeles. Yo. Ah. Pues en relación con lo que has hecho tú, ¿qué te llamas? Maxi. Con lo que ha dicho Maxi, yo me, me hago una pregunta y es ¿cuál es el, la trayectoria o el recorrido que habéis imaginado para el documento? Es decir, eh, habéis dicho que eh, bueno, se ha presentado la, a la prensa, que lo vais a entregar al gobierno de Cantabria y que se va a discutir en los círculos. ¿no? Entonces, fruto de esa discusión en los círculos, entiendo que el documento es dinámico y que va a haber reediciones sucesivas, o adaptaciones o ajustes eh, que puede salir de, pues, de la discusión en los círculos o, o de posteriores debates que pueda haber dentro de las áreas de... Claro, a ver, eh, este documento tal y como está... No, o sea, ¿cuál, es, es... ¿Cuál es la imagen? ¿Qué recorrido habéis imaginado para él? El documento como tal, como es el que tenemos listo ahora mismo, es el que se va a presentar al gobierno de Cantabria, que se presentará mañana. Entonces, bueno, es lo que vamos a presentar. Pero obviamente, como comentaba el compañero Maxi, bueno, como, como estamos todos de acuerdo, bajarlo a nivel municipal eh, pues sería muy adecuado y que se pueda debatir en los círculos. A partir de ahí, yo creo que lo ideal sería que ese documento se pudiese adaptar a los municipios. Es decir, que cada municipio basándose en este documento, sacase las propuestas municipales que pueden necesitar o que les pueden venir bien eh, para hacer las reclamaciones a los propios ayuntamientos. No sé si, si hay Luis es el que tiene más... Lo que pasa es que luego hay, hay cosas muy... Hay Claro, hay cosas que son de nivel de autonómico. Claro, que, claro. claro, por eso yo me, a eso me refiero con adaptarlo. O sea, que sirva de base para tratarlo en lo municipal. O sea, es un documento de máximos, es un documento de nivel autonómico pero que puede servir de base para para sí, sí. que trabajara en los municipios y poder sacar algo similar. Claro, entiendo que sí se pueden hacer ajustes municipales o comarcales o no sé cómo, pero también mantiene unas ideas generales eh, o unas propuestas mucho más generales que a lo mejor no salen de, de ningún círculo, sino que están ahí porque bueno, porque se han ido pensando entre todos. No, y después una cosa que no hemos comentado y que es en lo que estaba, estaba hablando antes, antes Julio, que creo que es muy importante, que es que no quede ahí, es decir, eh, cada vez que tengamos una reunión con la asociación, pues aprovechar y explicarles o entregarles una copia del documento cada vez que tengamos una reunión con un sindicato, lo mismo, es decir, que al final hagamos que estas propuestas sean de sentido común y que el gobierno de Cantabria las acabe aceptando, pues porque en la calle sean un clamor y digan, oye, esta propuesta es buena, ¿por qué no la están desarrollando? Creo que tenemos que empezar a intentar sacar las propuestas más allá del propio partido, más allá de los medios de comunicación y arriesgarnos y llevarlas pues, a, a, los, a la sociedad civil organizada, ¿no? ya sea en... Eh, comunidades de vecinos, ya sea en asociaciones culturales, al final sí que tenemos una agenda bastante amplia en la cual siempre recibimos información de un montón de colectivos con los que colaboramos, pues es el momento de también dar esa información y hacer que poco a poco vaya llegando a más personas de Cantabria. Sabemos que esto es algo que, que va a tardar, pero también es cierto que todas estas medidas no son para aplicar de la noche a la mañana, son medidas que están pensadas para medio plazo y que se pueden aplicar en estos presupuestos, se pueden aplicar en los siguientes, incluso se pueden aplicar dentro de tres años. Sí, yo quería comentar un, Es que ya dos veces que hablamos la palabra círculo y luego sale la palabra municipal. Y es que... Yo, creo que no, eso es, un, una, es una incomprensión del mecanismo democrático... ¿no? ...la idea es que los círculos no se ocupan solo de lo municipal... ...los círculos se ocupan de todo... ...y las ideas de los círculos tienen que canalizarse al entorno... ...y a las personas responsables que ven al nivel correcto... ...entonces si hablamos con los representantes de círculos... ...o con las personas que conocemos en el círculo... ...que, que, que resuelven problemas municipales... Pues estarán más duchas en qué será lo que se pueda y no se puede hacer. Y lo mismo, ahora mismo acaba de surgir una idea de Charo de del eh, tema de poder testar eh, eh, a voluntad. ¿Vale? Eso, vamos a suponer que sale en una reunión del Círculo de Santander, pero no, no es un tema municipal. Hay que canalizarlo de alguna manera. Eso, eso, esos canales. ¿no? Claro, ese canal, eh, bueno, dentro de los próximos meses, está, eh, cuando se cree la red de círculos, cada círculo activo tendrá un representante en esa red de círculos y de esa red de círculos saldrán las personas que, que pertenezcan al Consejo Ciudadano Autonómico. Entonces el camino será eso, será que se trasladen las propuestas a esas personas que serán enlaces con los círculos y que esas personas las trasladen al Consejo Autonómico para seguir una correa de transmisión directa, claro, yo cuando me refiero a que los círculos con lo municipal es porque cada círculo tiene un, un territorio, cubre un territorio, entonces es la política municipal la que tiene que salir desde los círculos, aunque los círculos se vaya, o sea, traten otros temas de ámbito superior, obviamente, los círculos tratan de tema autonómico, tratan de tema estatal y hablan de política en general, pero su su lugar de actuación inmediata, por decirlo de alguna manera, es lo municipal, porque cada círculo, el círculo de Astillero, pues lo lógico es que trate las propuestas de Astillero, aparte de que trate temas de ámbito eh, autonómico o de ámbito estatal, pero lo más inmediato van a ser el bienestar de sus vecinos y sus vecinas, me refiero, por eso es cuando hablamos de lo municipal con los círculos, sin obviar, lógicamente, pues eso, que también se debate sobre lo autonómico y sobre todos los temas que... ...que sean necesarios... ...el camino para lo que tú dices... ...va a ser muy fácil precisamente por eso... ...porque con los nuevos documentos... ...se le da a los círculos... ...una relevancia que hasta ahora no han tenido... ...entonces al formar parte directamente... De la, ...del Consejo Autonómico... ...pues va a haber una correa de transmisión directa... ...¿vale?... ...no sé si con eso... Es que veo el camino para arriba... ...no veo el camino de vuelta... ...es decir, para que yo tenga ámbito... ...de, de imaginarme cosas como por ejemplo ahora lo que decía ella, tengo que ver qué otras cosas están pensando en otros círculos de, de otros sitios. Eh, es decir, esta, no, no tengo solución, pero me gustaría tener un, un mecanismo neuronal de pensamiento colectivo, un mecanismo democrático si quieres, o de, de, de pensamiento, de elaboración de ideas, independientemente de la parte, digamos, política, ¿no? Es de decir, yo creo que lo hay que hacer esto. Vale, incluso un círculo puede tener una idea estupenda de algo que hay que hacer, a nivel municipal, a nivel... pero para reflexionarlo necesitamos algún mecanismo, que no, no lo conozco, pero que podría ser chats, podría ser eh, una página web con ideas, en plan de estas ideas que tienen los emprendedores, es decir, cosas de discusión interna, eh, mecanismo de discusión interna, que nos sirvan para identificar puntos calientes, ¿no? no sé. Bueno. Es ¿eh? Por qué? Por, por, por claro, porque eh, si le santanel, vente al círculo. Al otro lado de la sí. A ver, con esa idea precisamente es con la que se va a crear la red de círculos. O sea, la red de círculos es para que todos los círculos estén en, en contacto, que se reúnan los cada círculo designará un representante para que traslade las decisiones, las propuestas que, tra que trabajen en el círculo. Y lo que hablábamos antes, al igual que, pues, que en las comunidades se puede compartir información, compartirla con los propios círculos, que esa información, esas demandas, esas necesidades, cualquier cosa, ya sea información, propuestas, lo que sea, a través de los representantes de los círculos, que va a haber seis personas representando a los círculos en el Consejo Autonómico puedan llegar ahí y que a la vez tengan un feedback y vuelvan a la red de círculos que lo que se hable en el Consejo en relación a esas propuestas, esas ideas o lo que sea regrese a la red de círculos y de ahí cada representante lo traslada a su círculo. Ahí creo que esa, idea, esa, esa propuesta que es nueva que todavía no se ha implementado pues primero por el COVID y segundo por el que estamos en verano y que sus pues, tiempos son los que son no por nosotros, ¿eh? que viene desde arriba estamos esperando, <risa> esperando los protocolos de actuación entonces, en cuanto esto empiece a funcionar, obviamente, lleva su engranaje, pero yo creo que será positivo, será positivo por eso, porque vamos a funcionar de esa manera, o sea, un círculo tiene una propuesta, la traslada a su, a su red, a la red de círculos, la red de círculos, los enlaces con el, en el consejo, lo traslada al consejo, se habla, se debate y la comunicación vuelve. Entonces, yo creo que tenemos todos que habituarnos a, a trabajar así, porque va a ser mucho más cómodo, o sea, todo lo que se trata así, sobre lo que decías de una página web en la que volcar toda esa información, ya lo hubo, lo hubo, y bueno, pues no salió, <risa> no salió bien, porque al final pues era una página web que, ¿cómo se llamaba? El... No me bueno, era una página web, ¿eh? La plasta, la sí, bueno, sí era una plataforma, pero bueno, es que luego podías... Plaza. Plaza, Podemos. Plaza Podemos. Plaza Podemos. Y al final lo que se convirtió, pues bueno, pues era en un nido de que cada uno salía con un, con un apodo, con un nick de... desconocido, y lo único que era, pues era un sitio para verter pues, eh, problemas internos, eh, atacarse, y al final pues no funcionó por eso, porque detrás de un nombre anónimo cada uno se esconde y puede opinar y decir y atacar sin... entonces yo creo que es mucho más positivo el, los nuevos documentos la, la red de círculos que va a, bueno, que al final va a dar ese poder a los círculos va a dar el poder de que un 33% del consejo son los círculos y que van a poder llegar todas esas propuestas directamente entonces bueno vamos a tener un pelín de paciencia a echar a andar todo eso pero yo creo que vamos que va a funcionar mucho mejor no, crítica, ¿eh? eso, no, no, simplemente era por, a ver porque sé que pues eso ha pasado la asamblea estatal, yo soy la primera que estoy deseando poder implementar eso y estamos a la espera de que, pues eso, de que nos den instrucciones concretas de, pues, de cómo hay que actualizar tanto el exceso de militantes como las activaciones de los círculos, todo eso, porque pues, vamos a tener ahí un periodo que tenemos que actualizar todo. Entonces, por eso también hay que tener un poquito de paciencia y, pero vamos, que yo creo que va a funcionar bien. Que es, es cuestión de meses al final esta este proyecto y yo creo de pocos, ¿eh? de pocos meses y, y yo creo que sí que, va a funcionar, sí que va a funcionar bien pues si os parece si nadie tiene nada más que comentar teniendo en cuenta que ya son las nueve y media de la noche eh, Muchísimas gracias a todos por venir, sobre todo porque, a diferencia de otras veces, jo, sí que ha habido aquí feedback, participación. Eh, como os comentaba, tenéis el plan en la, en la página web, eh, vamos a además subirlo en un PDF que se lea mejor desde dispositivos móviles y vamos a hacer copias en imprenta para si todas las personas de los círculos que quieran tenerlo, que puedan leerlo más indefinidamente, más cómodamente y lo vamos a mandar también por correo. ¿vale? Todo la versión resumida. Bueno, nada más.